Muy buena gente, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Sean todos bienvenidos a un nuevo video de Finanzas en criollo. Hoy en este video vamos a ver los fondos comunes de inversión. Para vos que tenías por ahí dudas si invertir en, en, un, fond en un fondo común de inversión o si invertir en un plazo fijo, quédate para ver qué es lo que te conviene. Arrancamos eh, teniendo una cuenta de Bull Market. Por ahí, si no la tenés todavía, te dejo arriba en el video cómo hacerte una cuenta. También te dejo cómo fondear una cuenta de Bull Market para poder arrancar a invertir. Bueno, venimos a cotizaciones. Vamos a fondos y acá tenemos los fondos comunes de inversión si vos por ahí ya conoces alguno lo buscas por nombre pero si no vamos a ir viendo poco a poco buscamos en foco vemos si querés en renta fija que es son fondos que invierten en instrumentos que son fijos que por ejemplo si vos tenés eh, una inversión en plazo fijo, ponele que vos tenga mil pesos, no es lo mismo que si mucha gente pone mil pesos, se hace, un, se junta toda la plata en un fondo e invierten todos en un plazo fijo o en varios plazos fijos y de eso sacan mucha más rentabilidad. Después tenés la renta variable, que es inversiones que dan en acciones, en bonos, en diferentes in instrumentos que no es fijo, sino que depende de la inflación, suben o bajan su valor. Y después tenés la renta mixta, que es la unión de los dos, es renta variable, junto con la renta fija en un mismo fondo. Después tenemos la de Pymes, que es a, directamente, fíjense, que si pongo acá y pongo buscar, no hay ninguna, serían fondos que invertirían en Pymes. Pero creo que directamente no hay fondos porque no se invierte en Pymes porque son muy volátiles, son empresas que recién están arrancando y que no... No sabes si va a durar un año, dos años, o si va a durar toda la vida. Y después tenés en infraestructura que serían, tampoco, si vos buscas, no hay ninguno, que serían fondos que invierten en todo lo que es infraestructura, como por ejemplo que yo hago algún edificio, o en un, podría ser, me imagino, un complejo de varios departamentos. Pero supongo que como es muy en volante, directamente mmm, ninguno hace un fondo común de eso. Por eso no figura. La moneda, si es en pesos o en dólares. Y el horizonte. El horizonte puede ser a muy corto plazo. El horizonte es a cuánto tiempo querés vos invertir tu plata. Por ejemplo, si vos... Decís, si quiero invertir, no sé, mil pesos para sacarlo dentro de 3 meses, porque dentro de 3 meses me caso y quiero la plata. Bueno, buscás algún fondo que sea muy corto plazo. Después tenés, a corto plazo, que sería más o menos de, estarías hablando de unos 3 a 6, 7 meses o... Un año ponele, mediano plazo estarías hablando de un año o dos y largo plazo estarías hablando de cinco años más o menos, tres o cinco años más o menos. Si es, por ejemplo, tu idea ir invirtiendo plata para tu futura jubilación, puedes usar algún fondo que sea a largo plazo. Total es plata que vos vas a ir poniendo siempre y que te va a ir generando, generando, generando. Y cuando vos te jubiles vas a tener mucha plata invertida que seguramente te va a dar muchos beneficios. Esto es ejemplo, igual no, estoy, o sea, eh, no lo tomen como un consejo, solamente digo como ejemplo. Y después tenés los perfiles, que puede ser... Muy conservador, este es el que el, es el inversor que no quiere perder un peso. El conservador, que puede ser que pierda algo, pero no le molesta. Moderadamente conservador, que dice: Bueno, yo invierto, puede ser que gane, como puede ser que pierda. El moderado que realmente lo asume que hay un riesgo de perder o ganar plata. Moderadamente agresivo es, tengo plata y la voy a invertir con un margen de error del 30 o 40%. Sé que yo invierto en esto y sé que un 60 70% de chance tengo de ganar y sé que un 30% tengo chance de perder. Pero es plata que no cuento, así que no importa. Y después tenés el agresivo, que este va prácticamente al in. Todo, todo o nada. Son, es un perfil que sabe que puede llegar a perder. Que tiene un 50 y un 50% de chance de ganar o de perder. Pero bueno, son decisiones de cada uno. Y después por inversión mínima puedes poner. Bueno, lo recomendable es buscar, por ejemplo, si a vos querés algo fijo, fijo, poné este. Si a vos no te interesa si tu plata sube o baja, poné el variable. Y si no, el renta mixta. Yo recomiendo el mixta por el tema de que... Eh, tenés ambas cosas, lo mejor de dos mundos tenés, la moneda argentina, más o menos yo a mediano plazo y un perfil moderadamente agresivo y buscas, por ejemplo te salió este, bueno y acá tenemos todos los fondos, acá tenés el por ciento por día si subió o bajó, el del mes, el de año a año y el de este año. Esto te toma desde el que arrancó el año en el que vos estás viendo el video hasta la fecha en la que estás. Bueno, vamos a ver este por ejemplo. Haces clic y acá te dice: La familia es la empresa Delta este es el ticket el foco renta variable es este tipo de inversor acá es física o jurídica eso es lo que no vimos perdón gente tenés dos clases tenés clase A que son personas físicas o sea humanas nosotros nosotros que podemos invertir y si no la clase B es persona jurídica son personas, las personas jurídicas son empresas, digamos. Nosotros, por ejemplo, si queremos invertir en esto, no podemos. Bueno, venimos a clase, clase A. Entonces, el perfil es agresivo y este va su estrategia en acciones argentinas. El horizonte es largo plazo, la liquidación, esto es muy importante gente, es a 48 horas. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que vos pones tu plata a invertir y en 48 horas te demora, poner que vos querés recuperar tu, plaza, tu plata, son 48 horas que te demora en acreditarte tu plata. Es diferente a un plazo fijo que vos sí o sí tenés que esperar 30 o 60, 90. Tenés que esperar un plazo a que se venza para poder recuperar tu plata. Acá no. Vos tenés, invertiste 50 mil pesos. Tenés alguna emergencia. Necesitas la plata por X razón. En 48 horas ya la tenés en tu cuenta. En tu cuenta de banco. Ya puesta. Información analítica. Este es el último precio de la cuota parte en la moneda de pesos, que es la cuota aparte. ¿Qué es la cuota aparte, gente? es Háganse de cuenta que el Fondo Común de Inversión es una torta, donde la cuota aparte es una porción. El precio de una porción de esa torta es de 61 pesos con 50 centavos. Si vos querés comprar dos pedazos de torta son 123 pesos. La fecha del último precio, este es el último precio en el que cotizó este fondo común de inversiones. El porcentaje del día, bueno, esto ya lo vimos en el gráfico, es el porciento que subió en el día, en el mes o en el año, en lo que va del año. El aún es los activos bajo administración del fondo, pero no es muy importante, no es algo que a vos te te perjudique o te beneficie en lo que va del precio, digamos, de, o en lo que va a necesitar de información para vos tomar la decisión si invertir o no. Y la FE es la comisión que te cobran por administrarte tu fondo común. Después puedes ver un, un gráfico donde te puedes compararlo con el MERVAL o con el dólar. Para ver si sube o baja. En este caso, por ejemplo, se mantenía, se mantenía cuando estaba el dólar entre 40 y 50. Y después cuando se fue, que se disparó, no le pudo seguir ganando. Y acá tenés la composición principal de las tendencias. Son en qué es lo que invierte el fondo. Por ejemplo, en el grupo, eh, grupo financiero Galicia, o sea, en el banco Galicia, tiene CDRs de ADECO Agro, en Loma Negra, en el Banco BBU francés del, en Argentina, Banco Río, bueno en diferentes bancos. Y lo bueno es que este también invierte, en, tiene una cuenta corriente en dólares en el Citibank de Nueva York, en el Banco Patagonia y en una distribuidora de gas, Cuyana, que es una acción supongo. Y acá tenés el gráfico Torta, por si querés verlo más en detalle, sería en agricultura, en, en Iron Steel, que son metales, y en diferentes otras cosas, en gas, en comida, invierten varias cosas, en bancos. Y en la, indust en la industria por sector, que sería básicos materiales, comunicación, eh, otros, utilidades, bueno, energía, en el sector financiero. Cualquier cosa, si ustedes quieren, tienen dudas, en algún fondo, por ejemplo, que a ustedes les haya gustado algún fondo y no sepan bien a lo que se dedica, por ejemplo, a este, pueden venir a esta página, que es la Cámara Argentina de Fondos Comunes de Inversión, y pueden buscar a qué se dedica cada fondo. Ponen Búsqueda y encuentre el tipo de fondo. Acá lo pueden buscar por nombre, por depositario o por administradora. Por ejemplo, van a buscar por nombre. En este caso es Delta Recursos. aprietan la D. Hacen clic, aprietan la D. Y acá buscan Delta. Recursos naturales, clase A. Acuérdense, siempre clase A. Ponen Buscar. Y acá le tira todos los datos sobre ese fondo común. Te tira el día, al mes, todo lo que te tiraba el otro. Y acá está la composición por cartera, que esto es importante, gente, saber. Más que nada si ya estás analizando uno para invertir. Tenés, por ejemplo, en San Miguel Cedar en cuenta corriente del Banco de Galicia, IPF Bueno, acá tenés todo lo que... Y el porcentaje que está invirtiendo este fondo en cada cosita. Y también la puedes descargar. Esperemos que Acá tenés súper detallado todo. El patrimonio de todo. Disponibilidad en el banco. En cuenta corriente del Banco de Valores, en el Citibank tiene... En, todo esto es en dólares, gente. Después tienen acciones Argentina, todo bien detallado. La, la participación accionaria en Chile, mirá, invierte en Chile también, en Estados Unidos, en Reino Unido. Y esto es importante, saber los activos y los pasivos que tiene. Por ejemplo, este no tiene casi nada de pasivo. O sea, pasivo es deuda, gente. La deuda que tiene el fondo común. Este, por ejemplo, sería una buena... Creería que es un, un buen fondo para invertir porque... Sol... O sea, invierte como en Argentina, como también afuera y en dólares. Tiene un resguardo en dólares también. Pero bueno, también yo lo que por ahí busco es fondos comunes que inviertan en ambas monedas, que sean en dólares y en pesos también. Bueno, esta por ejemplo es la que yo estoy invirtiendo, que es Delta Renta clase A, que es en peso y también en dólares. Como verán, al dólar oficial, porque si lo comparamos con el dólar blue sería imposible ganarle, pero fíjense que al dólar oficial le va ganando este fondo. Fíjense también, acá le va a aparecer la inversión mínima. Lo bueno de los fondos comunes es que con una inversión de mil pesos ya podés arrancar. Eh, bueno gente, hay que aclarar de que obviamente si vos empezás con mil pesos, no quieras ganar 50 mil. Es obvio eso, por la duda lo aclaro, pero podés ya arrancar con mil. Como toda inversión, cuanto vos más invertís, más ganás. Bueno, y para... Vamos a la parte de cómo suscribirse a un fondo. Ponemos suscribir. En fondo, esto es el valor de la cuota aparte. Cuánto te cuesta a vos cada pedacito de torta. Ponés suscribir. Y acá te aparece el importe en plata. Lo que vos tenés. Si vos tenés 5 mil pesos, por ejemplo lo que va a hacer es, a tu pedazo de torta, que cuesta 61,496, lo va a dividir por esos 5.000. Si ponemos en la calculadora, por ejemplo acá sería 5.000 dividido 61,496. Estarías comprando 81 pedazos de tortas con... 3,1. 3,1. Para redondear. Así que bueno, gente. Después, si querés rescatar, es lo mismo. Le haces clic ahí. El nombre. Acá te aparecen tus fondos. Yo tengo estos dos, por ejemplo. Y la cantidad de cuota aparte y el importe que estaría retirando. El importe ya está con, la, con lo que a vos te cobran de la fe. Acuérdense el, lo que te cobran por manejarte tu fondo común de inversión. Ya está contemplado. O sea, vos lo que tenés, lo que te figura para rescatar, es lo que vas a recibir. Si a vos te figura 5.000, va a recibir 5.000. Si a vos te figura 7.255 pesos, vas a recibir eso.